Nos hemos reunido hoy aquí en Pasaya, concretamente en Trincherpe, para dar a conocer los acuerdos alcanzados por Euskal Herria Bildu con el gobierno del Estado español en el marco de los presupuestos generales del Estado 2023. Pasaya y Trincherpe son realidades de fuerte tradición marinera y obrera, antaño conocidos como la ciudad del dólar, han venido soportando una degradación constante por el abandono al que las instituciones le han sometido, desde la desindustrialización y pasando por las sucesivas crisis. Es el momento, como veníamos señalando, de que se reinvierta en estas realidades todo lo que estas realidades han aportado al conjunto del país. Euskal Herria Bildu, tanto en el Congreso de los Diputados como en cualquiera de las instituciones en las que está presente, lo hace con una premisa clara, que es defender los intereses de la ciudadanía, es avanzar en la justicia social, que esta no sea solo un eslogan o un lema vacío, sino que sea una realidad acompañada de inversiones y de proyectos que mejoren la vida de la gente. Nuestros interes, nuestra defensa de los intereses como pueblo es una defensa que se acompaña con el trabajo constante y diario en la defensa de mejoras concretas para eh, que la ciudadanía tenga una vida más digna. En el marco de estos presupuestos hemos alcanzado un acuerdo por 480 millones de euros, 480 millones de euros que van enfocados a diferentes partidas, partidas que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la memoria democrática, que tienen que ver con la rehabilitación de espacios urbanos. Una de esas partidas es la que tiene que ver con Ciriza Echea. A la partida del año pasado le hemos eh, conseguido arrancar un compromiso para agilizar los trámites de cesión de Ciriza Echea, de Ciriza Echea al Ayuntamiento de Pasalla y junto a eso una partida adicional de 300.000 euros para mejorar eh, su eficiencia energética y su accesibilidad. Creemos que es necesario que eh, estas partidas, junto con otras que se hacen a lo largo y ancho de Euskal Herria, empiecen a revertir una situación de abandono, empiecen a profundizar en políticas que mejoren la vida de la gente. Cuando decíamos que íbamos a Madrid para ser decisivos, decíamos también que íbamos a ser decisivos para empujar, hacer todas las políticas hacia los avances sociales hacia las políticas que de verdad profundicen en la justicia social ese era nuestro objetivo y ese es el compromiso que teníamos con este pueblo con pasalla y con todos los pueblos de uscalerría por eso estamos hoy aquí bueno escarregasando en mestela de mengaudé pasallar de torriagaragaur tras que hago trincherpén siriza hecha biscarretandoula madridia en españolico aurrecontente estoy en urbane habilduk los túdaco acordiemberría mateco izadera social San bezala, memoria democratikoa, justizia soziala, euskara, cultura, edota osasungintzarekin lotutako akordio garrantzitsuak lortu ditugu. Eta ziur gaude horiek euskal herriaren oso garrantzitsuak izango direla. Hemen trintxerpen zehazki zirizatxearekin lortutako akordioa lortu dugu. Adostutako ari esker, gobernonarekin adostutako ari esker, portuak pasaiako udalaren aldeko, edo udalaren alde, gimardonarekin jaren sesioa azkartza lortu dugu. Eta ez hori bakarrik baizik eta irure euroko diru partida ere lortu dugu. Eraikin honetan, efizientia energetikoa eta irisgarritasunarekin loturiko obrak egiteko. Esan bezala, si hurgaude akordioa guarrantzitsua izango dela trintxerpe eta rontzat, eta nola baita aitortu nagu izan du, herri eragilek, trintxerpeko eragileek eta eta elkartek egin, e, azken urtaguetan eginduten lana. Amaitzeko, sana diguna da, akordio honi esker, pasaiak etorkizunari begiratzen diola, ambizioarekin hori dela kozeazki da atxabilduk duen kompromisoa, pasailla alkarrekin eraikitza, ambizioarekin eta ilusioarekin etorkizunari begira.